¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Estoy de regreso en YouTube y hoy te voy a traer una información muy valiosa. Vas a saber por qué es importante que tengas una fe o que apuntes a alguna religión, ya que puedes sacar provecho de esta situación. Así que quédate a ver este video. Dios no está dentro. Nadie puede rendir pleitesía a sí mismo o devoción. Somos una chispa de Dios, una gota en el océano. Las religiones se basan en tres fuerzas para llegar al subconsciente de quienes las practican. En primer lugar, tenemos lo que llamamos el sermón. En cada una de las diferentes religiones hay una figura como puede ser un sacerdote, maestro, suami, rabino, etc quien tiene el conocimiento y la sabiduría para transmitirnos la palabra de Dios. Esta se transmite a través de mensajes subliminares, a través de fábulas y metáforas. Tengamos en cuenta que los libros sagrados los escribieron humanos en diferentes épocas de diferentes momentos de la historia, con la necesidad de inculcar moral a los habitantes de aquel tiempo. En todas estas religiones existe una figura de autoridad, que cita una parte de un texto sagrado y luego le da una interpretación al mismo, adecuándolo a los tiempos modernos. Sin duda, estos cuentos están llenos de mensajes que aportan moral y buenas costumbres a quienes lo reciben. Una persona que no tuvo buenos padres, con buenos ejemplos, puede encontrar la contención en las iglesias y en estos sermones. Las personas drogadictas encuentran muchas veces la contención en estos sitios y la salvación. El hecho de escuchar palabras alentadoras de una persona ajena a nuestra familia puede ser muy beneficioso. En segundo lugar, se encuentra el ritual. En todas las religiones existen rituales que son anclajes para nuestro cerebro. Si el mensaje del sermón no se comprendió, seguramente se comprenderá el rito. Por ejemplo, en el catolicismo tenemos la eucaristía, que consiste en comer un pedazo de hostia bañado en vino, donde se representa la última cena de jesús el sacerdote levanta la hostia y dice este es el cuerpo de cristo la hostia es el cuerpo y el vino la sangre de jesús cualquier persona que coma la hostia interpretará que se comió a jesús y por ende se tiene que portar bien los hare krishna ofrecen frutas a dios con el afán de que dios le siga otorgando abundancia pero esto es inherentemente al humano lo hacían los aztecas y los mayas con sus sacrificios para que existiera una buena cosecha y una buena temporada de lluvias. También se hacía en el periodo antes de Cristo, donde para limpiar los pecados la gente mataba animales en las puertas de las sinagogas con el fin de que Dios limpiara los pecados de quien otorgaba la vida del animal. A esto se le llama el holocausto, la misma palabra que se utilizó para matar a los judíos en la segunda guerra mundial. En tercer lugar, la tercera fuerza de las religiones es el rezo, que son vibraciones que se emanan en voz alta hacia el universo. En todas las religiones existen cantos, mantras, salmos, etc. con una energía repetitiva que nos protegen, como una especie de conjuros. Nosotros vibramos indefectiblemente, ya sea cuando insultamos, cuando pensamos mal de alguien, cuando vemos noticias desagradables, pero también cuando decimos te amo y, por supuesto, cuando rezamos. Cuando rezamos lo hacemos sin pensar, ya que es un texto preestablecido que aprendemos de memoria, pero que tiene mucha fuerza. Cuando rezamos en conjunto, la sumatoria de las vibraciones genera una potencia superior. Nosotros no somos dioses, pero sí somos una pequeña gota de la energía universal y gota a gota sumamos más poder. Cuanto más rápido recemos, la frecuencia vibratoria es mayor. Una frecuencia grave equivale a un libro y una frecuencia aguda a una biblioteca. O sea, a más información. Seguramente en tu familia hay alguien religioso quien tiene poder sobre el clan y su palabra siempre es escuchada. Reza a gran velocidad y su energía es muy positiva. Cada familia tiene un ser especial. Tener una religión de alguna manera es ser pensado ya que no nos permite cuestionar nada de la misma todo lo que se plantea es tomado como una verdad pero no tener una religión y pensar que no hay nada más es negar que somos energía cosa que hoy es comprobable las religiones son formas de contener a la sociedad y evitar que se degraden creo que son positivas el hombre tiene la necesidad de explicar su existencia y de creer en algo ya que esto le da un sentido a su propia vida. Lo importante es tener presente que somos finitos, que estamos de paso, que todo es movimiento, que somos energía y vibración. Y estamos en este mundo para contribuir a las generaciones posteriores y también para aprender a nivel alma. Venimos de una fuente y nos regresamos a esa misma una vez que partimos de este mundo. Solo nos llevamos las lecciones que aprendemos. Si te gustó el video dale al like y si no al dislike, comenta y comparte. Te mando un abrazo enorme y sigue con más Robert Dalí.